Bueno, pues estamos aquí en Radio Futuro a través del 107.2 de la FM Martes Los consejos del Doctor Amor, por supuesto, hasta ahora Como cada martes aquí en nuestra emisora Así que le damos ya la bienvenida a Juan Bustamante Que se encuentra al otro lado del teléfono Juan, muy buenos días, bienvenido ¿Qué tal? Buenos días, gracias bueno, pues eh, bienvenido a esta tu sesión, a esta tu radio, en este martes, donde nos vas a hablar de lo que no debemos hacer en las redes sociales. Errores que cometemos diariamente, ¿verdad Juan? Sí, algo comentamos alguna vez, pero sí. he descubierto nuevos fallos ya que la gente en redes sociales, y lo he titulado lo que nunca se debe hacer en redes sociales. Exactamente, porque... Cometemos muchos errores y a veces difundimos un poco más de la cuenta, creo yo. Pero bueno, tú nos vas a, a decir lo que no debemos hacer en las redes sociales. Este es el tema que nos traes hoy. Así que cuéntame, Juan, cuéntanos. A ver, son cinco puntos. El primero, eh, una de las cosas que nunca debemos hacer es ponerlo todo público. Todo lo que vayamos publicando, nunca ponerlo de manera pública, es decir... Eh, me he ido al campo con mis padres a pasar el día, pongo las fotos públicas uh -huh. no, estoy de viaje, Poner las fotos públicas, no, tampoco en fin, eh, tenemos que pensar que las redes sociales es como si fuera nuestra casa virtual y nosotros ponemos los público públicos, o sea, con el icono de la, en el Facebook por ejemplo la, el icono de la bolita del mundo y es decir lo puede ver cualquier persona de cualquier parte del mundo ...si hacemos eso es lo mismo que si en casa dejamos la puerta abierta... ...para que entre cualquiera. Exactamente, si la dejamos abierta día y noche, ¿no? Eso es, entonces claro, eso es una locura... Uh -huh. ...eso es, la gente, lo hemos dicho alguna vez... Que piensan que en las redes sociales no pasa nada... ...que bueno, los casos que salen en la tele de que le han hackeado la cuenta... ...a mí no me va a pasar, eso le pasa a otro ...y las redes sociales son muy peligrosas... ...porque estamos expuestos a todo el planeta... Uh -huh. ...y ya sabemos que hay mucha gente que tienen muy malas intenciones y eh, esto es pues eso, estamos abiertos al mundo y nos puede pasar cualquier cosa desde cualquier parte del mundo entonces por eso poner las cosas públicas es un grandísimo riesgo uh -huh. Exactamente, mira eh, Juan porque lo acabo precisamente de ver eh, entre los artistas pues se ha hecho mucho de poner todas las cosas públicas porque además es normal ellos quieren difusión artistas de todos los gremios eh, hace escasos minutos pues me he encontrado aquí una cuenta hackeada de un artista relacionado con las cofradías en, en Sevilla y se lo han eliminado todo y aquí no aparece nada, incluso intentó hacer una publicación y se la han borrado, en fin, y todo esto por hacerlo público, como tú bien dices, es una puerta abierta. No, no, eh. Es que es un arma de doble filo, yo lo, yo también, que soy, digamos, personaje público y tengo mis trabajos y mis cosas, yo uh -huh. intento, mmm, si tengo que poner cosas públicas que sean de mi trabajo, pero pero no poner fotos mías o las mínimas posibles o cosas mías de mi vida privada porque eso, porque mira, si me hackean y me cogen cosas de mi trabajo, pues mira, publicidad gratis, porque si están viendo cosas de mis actos, de mis libros, de mis entrevistas, pues mira, pues bien porque están viendo eso, mi trabajo, ¿no? Pero cosas de vida personal, pública, que te las hackean y te las cogen, es muy peligroso. ya ahora voy a decir en otro punto, voy a poner un ejemplo del por qué. Uh -huh. o sea, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y los personajes públicos, pues ya digo, eh, entiendo que tienen que hacerlo para, para uh -huh. su público, sí. pero cuidado con lo que subís, porque por un lado es bueno, pero por otro es muy malo. Uh -huh. Bueno, pues no ponerlo todo público, restringirlo... En la medida de lo posible, al círculo de, de amistades. Y bueno, el siguiente punto, Juan. El siguiente es eh, que no hay que aceptar a cualquier persona. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay gente que sí que tiene muy buenas intenciones, que realmente te siguen, que realmente van de buena. Pero ya sabemos que hay muchos locos y muchas locas que son, eh, ¿cómo se llaman estos trolls? Que lo que hacen es aprovechar para insultarte, atacarte, criticarte. ...entonces hay que tener cuidado... ...porque no todo el mundo desgraciadamente es bueno... ...y en las redes pues lo que hacen es eso, es... ¿eh? ...yo te mando la solicitud, tú me aceptas... ...y ahora me dedico a criticar tus trabajos... ...a decir porque, bueno, a mí me ha pasado alguno por ahí... ...pero bueno, yo lo he borrado rápidamente... ...a decir que si tus fotos son una porquería... ...que si usas mucho Photoshop... ...que si esto es todo mentira... ...entonces este tipo de gente que lo que hacen es... ...molestar, por no decir otra palabra... prácticamente hay que borrarle eliminarla... ...y eso, tener cuidado... ...entonces yo admito a muy poca gente... Porque eso, porque yo sé que sí que hay gente que va de buena, pero hay mucha gente que no. Entonces, uh -huh. siempre, como se suele decir, hay que hacer un poco de firewall, como lo de los ordenadores, de cortafuegos y de filtrar la gente que pasa y la que no pasa. Uh -huh. Y además, lo que hemos hablado muchas veces, teniendo en cuenta también, Juan, que estos perfiles que no tienen fotos reales, que ponen un paisaje, ponen unos animalitos... Ya te y claro, esas te cuentas cantan muchísimo sabe claramente que son perfiles falsos O que la persona que lo está haciendo Se está intentando ocultar Que eso es lo que me llama la atención Que es muy valientes para insultar y atacar Pero luego muy cobardes para mostrar quiénes son uh -huh. Pero por eso lo que hay que hacer siempre es tomar medidas Y la mejor medida siempre es la seguridad Y la seguridad es tener cuidado eh, Y eso, filtrar a la gente que vas a tener en tus redes Para evitar los menos sustos posibles y ante la duda, pues, quitar a esa persona de, de las redes y bloquear. Siempre, rápidamente. Eso hay que hacerlo rápido. Cuando veamos una persona polémica y que empieza a hacer cosas que no debe, uh -huh. pues rápidamente borrarla y quitarla, porque bueno, no solo porque nos ataque, sino porque además nos puede meter un problema y todo. Exactamente. Bueno, pues otro, otro punto. de los puntos sería el de que hay que tener mucho cuidado con eh, subir cosas polémicas, es decir, ponernos a subir temas polémicos, que no sé, que hay muchísimos, pero yo qué sé. Por ejemplo, criticando a los gays por poner algo, eh, cosas así que no que no se deben de meter en esos temas o el tema de, yo qué sé, de, de los niños que se critican, eh, lo de la cuando le toca a los padres, el, el, cada uno un tiempo, en fin, cosas de matrimonio, temas polémicos. No hay que meterse en temas polémicos. No hay que subir cosas de esas porque eh, si tenemos seguidores, como en mi caso, yo tengo muchos seguidores, sobre todo en TikTok, yo lo he puesto hace poco y tengo muchísimos ya, eh, pues eso lo único que puede hacer es pues, cabrear a la gente, crear malos rollos, crear polémica, crear malestar y, y bueno, hay que intentar estar lo mejor posible en las redes y que la gente también esté lo mejor posible contigo. Entonces subir temas, sobre todo temas políticos y demás, yo creo que entrar en esas cosas además no merece la pena. Entonces es bueno nunca meterse en esas cosas. Uh -huh. Bueno, pues vamos a tener también cuidado con esos temas polémicos que pueden ocasionarnos algún que otro disgustillo, ¿no? Eso es. Otra de las cosas sería ya el cuarto punto. Eh, lo hemos hablado hace un momento. Es ¿eh? que no te puedes poner desde luego en las redes sociales a insultar, a atacar o amenazar a alguien. Es decir, porque no piense como tú, que esto lo hace como hemos dicho mucha gente, desgraciadamente, eh, porque pienses diferente a mí, no te da derecho pues ni a insultarme, o, o bueno, no hacerlo tú tampoco. Ni a insultar, ni a atacar, ni a ridiculizar, ni a reírse de nadie. Entonces esas cosas no se deben hacer porque además te pueden cerrar la cuenta. Entonces hay que tener cuidado, y bueno, no solo eso, sino que la otra persona puede hacer captura y te puede llevar una denuncia incluso. Uh -huh. Entonces no hagamos esas cosas. Todo lo que sean problemas y polémicas y demás hay que evitarlo siempre en las redes. Y además, con estos insultos, ataques, amenazas, como hablábamos, eh, en la mayoría de las veces, si nos damos cuenta, parece que se producen con perfiles falsos, ¿verdad? Muchas veces sí, son con perfiles falsos, lo que hemos dicho antes, que son muy valientes para insultar y atacar, pero luego son muy cobardes para, digamos, ponerse públicamente a ver quién es de verdad. Pero yo siempre recomiendo que nunca se entre en el juego. A mí cuando me lo han hecho... Yo lo que hago siempre es decir, no te voy a dar lo que tú quieres, que es protagonismo. Esas personas lo que buscan es eso: el protagonismo de, mira, estoy quedando como que soy el mejor aquí delante de todo el mundo y soy el más chulo y soy el más o la más chula, porque también lo hacen desgraciadamente mujeres, no todas, por supuesto, ni todos, uh -huh. pero lo que hay que hacer es no seguirle el juego, ignorar, bloquear. Y no entrar en un bucle de ahora te contesto yo, ahora me contestas tú, porque eso, eso no, ya digo, eso es lo que quiere esa persona y lo que hay que hacer es precisamente eso, no darle lo que quiere, así que siempre es mejor ignorar, borrar y no seguir el juego. Exactamente, no seguir ese juego de, de insultos, ataques, amenazas, porque al fin y al cabo esto no lleva a nada bueno. Y ya el último, pues, sería también una cosa muy importante y que creo que he comentado alguna vez, pero lo voy a recordar muy bien, porque lo he visto mucho este verano, lo veo cada año, y es subir fotos subidas de tono. Veo a mucha gente, sobre todo mujeres, no todas, porque siempre ya digo que no todas, no me gusta generalizar nunca, pero muchas mujeres, sobre todo, hombres también, pero sobre todo mujeres, subiendo fotos en bikini, enseñando mucho el trasero, no sé cuánto, eh, a ver siempre he dicho que cada uno por supuesto que suba lo que quiera en sus redes pero hay que recordar que hay programas que hacen capturas de pantalla uh -huh. y esas capturas de pantalla las pueden hacer de cualquier foto entonces si tú eres una mujer y has subido una foto en la playa enseñando el trasero literalmente hay muchos locos por ahí como ya sabemos hace una captura de pantalla de tu foto y ahora se pone a enviárselas pues vete a saber a cuántas miles de personas y te está viendo el culo literalmente todo el planeta entonces, por eso digo que mucho cuidado con las fotos que se suben, que no sabemos dónde acaban ni cuánta gente la está viendo. Lo mejor, no subir ese tipo de fotos. Si la subes, ponla lo más privada posible, pero cuidado que incluso privadas también te las pueden pillar. Entonces, mi consejo es que no se subieran esas fotos. Además que yo creo que tampoco, no sé, en mi opinión, tiene mucho sentido subir una foto enseñando el culo en la playa para aunque te conozca la gente. Uh -huh. Yo creo que eso... No lo veo muy necesario, pero bueno, eh, mi consejo es ese, cuidado con las fotos que subimos, que las pillan, que hackean cuentas, que hacen captura y ni nos enteramos, y cuando nos enteramos es demasiado tarde. Y además hacer una captura en un móvil es facilísimo, no necesita tampoco de ningún programa muy sofisticado, Juan. Pues es tan fácil como que la mayoría de móviles, y yo que además también trabajo en tema de telefonía, uh -huh. basta con pulsar el botón de abajo del volumen y el de encendido y ya has hecho una captura. Fíjate si es sencillo. Exactamente. Oh, o sea que, o pasar, para que vea que cualquier persona lo puede hacer en cualquier momento. O pasar la palma de la mano, ¿no? También, en algunos, eh, en algunos móviles. También. Bueno, en la palma no en lateral, ¿no? Sí. En el, no, en el lateral. Eh, la captura es botón de abajo de volumen y, y el de encendido. Uh -huh. ...lo digo para que la gente sepa que... ...no para que lo haga la gente... ...por supuesto no estoy enseñando a que lo hagan... ...al contrario estoy advirtiendo... ...de que cualquier persona así... ...puede hacer una captura... Uh -huh. ...y desde su móvil... ...en cualquier lugar... ...en cualquier momento... ...entonces... ...vamos cualquiera... ...podemos meternos en el perfil de la que sea... ...o del que sea... ...vemos una foto que nos gusta... ...hacemos eso y ya tenemos la captura... ...y ahora por supuesto... ...pues imagínate lo que puedes hacer con esa captura... O sea, ...estás tomando una foto... De, ...por supuesto de manera ilegal... ...y la otra persona no se está ni enterando... ...entonces por eso... Por supuesto, no lo hagáis Mucho cuidado con subir la foto Y la mejor manera de evitar eso es eso, No subiendo fotografías de ese tipo Bueno, pues esto es lo que no debemos hacer En las redes sociales Resumimos un poquito, Juan Pues nada, nunca hagáis en las redes sociales Lo de entrar en temas polémicos Subir subir fotos subidas de tono Aceptar a cualquier persona Poner todo público Y eso Y, y publicar temas también Polémicos y cosas de esas ...estas cosas os van a evitar muchos problemas... ...tenéis que tener mucha seguridad... ...y recordad que vuestras redes sociales como vuestra casa... ...y que hay todo esto... ...estáis abriendo la puerta a todo el mundo... ...y ya sabemos que desgraciadamente no todo el mundo es bueno. Exactamente, y como lo comparabas con una casa pues... ...cuando alguien llega a nuestra casa a cualquiera nos dejamos entrar, ¿no? Así que... Exacto, por eso digo que las redes sociales... ...pensemos que es nuestra casa... ...y tenemos que decir, no, eh, yo en mi casa no voy a dejar que entre este tipo de personas y mm. voy a tener mucho cuidado con quién pasa de aquí entonces por eso todo esto hay que evitarlo porque si mm. no estamos dejando que entre cualquiera y ya sabemos que hay mucha gente que nos puede meter muchos problemas Juan bueno pues hasta aquí el programa de hoy pero la semana que viene te vamos a tener aquí en nuestros estudios no vamos a tenerte por teléfono en persona Así es, la semana que viene, por fin después de mucho tiempo, pues allí voy a estar, en el estudio de Radio Futuro, en Parada Y bueno, nos vamos a ver, nos vamos a conocer personalmente. Uh -huh. Y bueno, pues gente de por allí pues también me podrá ver. Así que nada, será un placer estar allí. Y así también visito aquella localidad que no la conozco. Y bueno, pues allí estaremos. Pues aquí estaremos a partir de las once y media, más o menos. Estará Juan Bustamante con nosotros y vamos a tener un ratito de charla con él. Ya un poco más en directo, aunque siempre es en directo, pero a través del teléfono. Lo vamos a tener aquí cara a cara. Y también... Sí, ¿sabes? me vaya a poder ver en persona, ¿no? Sí. En directo, pero ya en directo, directo total. Exactamente. Un programa que también grabaremos para la televisión local y que, bueno, también se emitirá a través de, de la televisión local de, de Paradas, de Televisión Futuro. Juan, pues la semana que viene te esperamos aquí. Muchísimas gracias. Pues nada, gracias a vosotros y nos vemos, nunca mejor dicho, dentro de una semana. Exactamente. Nos vemos porque así será. ¡Feliz semana, Juan! Igualmente. Un abrazo. Un abrazo.